hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma aquí saludándolos soy de flores desde el puerto de veracruz méxico para iniciar otra sesión una sesión más de nuestro taller de lectura sanar el alma de nuestro libro sanar el alma que nos ha escrito Raúl Daniel finerman que aquí está y estamos en la sesión número 6 antes de empezar con nuestra sesión quiero recordarles que tenemos varios libros de que ha escrito rap Daniel hasta hasta ahora tenemos no van en orden pero bueno les quiero presentar el, este libro que es el libro de sabiel todos estos los pueden adquirir en amazon o de manera digital amazon de manera impresa y digital en Gamrod. .com, que bueno, luego ya ahí también les vamos a poner los, los links correspondientes. Este libro de Sabiel precioso, uno de mis favoritos, de hecho es mi favorito. Luego tenemos este, El Arte de Soñar el Mundo, que también es muy lindo, dice desde los siete sueños de Bereshit, un mapa de la vida del mundo y de la de cada quien, se vale soñar, los sueños que sí se pueden hacer realidad, y... Tenemos también este de Siete Mujeres Profetas, este me gusta, para la chica sí, súper recomendado. Tenemos también nuestro libro motivo de este taller, Sana del alma, eh, que es el que estamos haciendo acá el taller. Tenemos también otros que, es, que no los tengo en manera impresa solamente digital. Es Siete Señales de Tránsito, Divinas para tu Vida y tu Mundo al arte del señor del mundo ya está siete maravillas de medicina divina hay otro que se llama un puñado de respuestas para un montón de preguntas y uno nuevo después de sanar el alma escribió otro que se llama la plegaria del camino los los súper recomiendo la plegaria del camino también está precioso habla justamente de eh, hay una plegaria que es que los que están los que están de qué estamos hablando y están inmersos en el tema de las plegarias y demás, pues saben que hay una plegaria del camino y esta plegaria es una traducción eh, de Daniel Hinnerman y también explicación de la plegaria en el, en el contenido del libro. Este es el más reciente, que está ya disponible en versión digital y en versión impresa en Amazon. Y también tenemos uno que está en elaboración que se llama en la senda del soar este está en preventa y va a ser el estreno el día 8 de mayo en vísperas del agua omar así que bueno también van en su agenda 8 de mayo la presentación de nuestro libro en la senda del soar el eh, libro de escrito por daniel Ginerman. y bueno va a estar hablando ahí en este libro sobre algunas eh, secciones de la Torá, las allá de la semana, en, en partes que él eligió para desarrollar, ¿no? Desde su perspectiva, desde su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento. Así que, bueno, muchas gracias a Rab Daniel, que el Eterno le siga dando sabiduría, entendimiento, conocimiento para escribirnos estas maravillas que nos hacen ir conociéndonos a nosotros, obviamente, y en base a eso andar en el camino, como este libro último que nos escribió de la plegaria del camino porque la de plegaria del camino nada más no nada más es hablar hablar hablar en realidad tu gran plegaria es andes en tu camino lo que sabes y comprendes así que bueno de eso hemos tratado todas las sesiones de taller de lectura sanar el alma de que esto no es un aspecto religioso dogmático, ni de paradigmas que te actoren en los dogmas, los paradigmas, la religión o los modos de un aspecto humano de hacer las cosas, sino de ir adquiriendo sabiduría, adquiriendo información para que seamos formados internamente, a partir de ahí pues que el eterno creador nos dé comprensión, a partir de esas comprensiones pues ir llevando a la acción cada uno de las de las de los temas que vamos comprendiendo de eso va a tratar eh, donde nos quedamos la última vez en la página 105 de nuestro libro andar el alma que lo que sigue exactamente dice así hay que aprender a pensar el árbol de los deseos bueno esto lo vamos a ver más adelante antes de entrar ya en tema ya hemos hecho un camino un tránsito de cinco sesiones anteriores esta es nuestra sesión número seis y bueno, muy agradecida con todas las chicas que la mayoría de las veces están con nosotros haciendo este taller. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan después, por diferido, ya sea en mis plataformas o las plataformas de Rappanel Hinderman, que les sirva lo que estamos compartiendo. Y también, repito, no se trata de dar clases, sino abrir la comprensión para llevarla a la acción antes de empezar el taller de hoy eh, quiero invitar a las chicas que han participado ya sea en alguna de las cinco sesiones anteriores que si quieren hacer su comentario de lo que más les ha servido para la vida eh, esto que estamos haciendo con el taller así que si quieren levantar manita con mucho gusto y abrir micrófonos son bienvenidas No se amontonen, chicas. ¿Quién va a comentar algo? O nadie tiene nada que decir. O no sirve para nada el taller, lo cancelamos ya. Hola. Hola, aire Hola a todos. Gracias, Tony. Gracias Tony. Hola. Adelante, adelante. Pues. Eh, muy valiente, porque la verdad no sé ni lo que voy a decir, pero, pero eh, pues dime ahorita eh, la frase que dijiste, que pues es también parte de, de todo lo que nos comparte Rab y tú, que andar en el andar, que andes en tu camino, lo que sabes y lo que eres, o sea, me quedé así como tan fácil, como dices tú, tan Tan difícil, no, tan fácil, pero tan difícil, ¿no? Eh, básicamente es eso, o sea, asumiendo ignorancia absoluta y. Y pues sí, o sea, como la palabra shalom, como que me resuena, pero. Pero es un reto en lo personal. Para mí es un reto muy grande, muy grande, pero aquí no, no quiero perder. No quiero perder lo ganado y por eso sigo aquí. Eh, gracias. Muy bien. Gracias, Saudi Muy gracias. amable. Gracias. Bueno, Olguita nos está comentando por texto que no puede escribir, no puede, no tiene audio, pero bueno, aquí va escribiendo. Muchas gracias, Olga. Alguien más se quiere comentar? Ay, Yo, yo Edith, quiero comentar algo. Gracias, Margarita. Adelante. Sí, eh, para mí, creo que lo he comentado en muchas ocasiones y de verdad, híjole, eh, para mí como que cambió todo mi mundo, así tal cual. Es eh, la capacidad de dar. Eh, desde dónde estás dando, por qué estás dando. O sea, el, el, el hecho de observarte y, eh, bueno, de pronto no tiene mucho que ver, pero bueno, yo siento que sí, con el pórtico de Adán. Eh, darnos cuenta de los, los atributos que tenemos y cómo irlos eh, rectificando ¿no? o, eh, o evolucionando. Eh, toda esa parte que también tiene que dar, pero también tienes que, que dar y, y establecer límites. Toda esa parte me está, pues como, como dices, ¿no? callar el predicador y más bien aplicarlo en mi vida diaria. La verdad... Eh, poco a poco, o paso a paso más bien, se está, se está sanando esa parte, eh, hablo en mí, ¿no? La parte del arte te digo, me, es, es brutal. Eso es lo que quería compartir. Gracias, gracias, Maga. Fíjate que, muchas gracias, Maga. Maga está hablando de que hicimos un curso, no acuerdo cuándo, la verdad, pero un día de estos pasados hicimos un curso sobre el tema un poquito del árbol de la vida y así. Y hemos estado hablando también en nuestros encuentros de otros de otros grupos, estos temas de, que como siempre digo, todo va concatenado, ¿no? Lo que hago en, hacemos en otros grupos eh, tiene mucho que ver con taller de, de lectura Sanar el alma y sobre todo tiene que ver, obvio, con todo lo que rap Daniel nos ha compartido a través de tantos años por medio de los videos que hace YouTube por medio de todos los los libros que nos ha, nos ha escrito y también ahora que también está haciendo algo con últimamente no en unos meses para acá escritos en Substack que no sé si es, cómo se pronuncia pero eso este una una plataforma donde hace sus escritos y es muy interesante eh, y, y la verdad que nos da mucho material y mucho punto de apoyo, como Arquímedes decía, danos un punto de apoyo y moveremos el mundo, pues rap Daniel nos da muchas pistas y muchos puntos de los cuales tomar para profundizar, obviamente pues medio de la Torá, este, y sus libros y otros libros también relacionados con los temas, y en días pasados estuvimos hablando de, este, de la importancia del tema del DAR, ahorita justo estamos en en la cuenta del Homer, ¿no? Que hoy es el día 4 si Pitágoras no falla, y entonces estamos en, vamos a entrar, bueno, ya es noche, así que ya entramos en la cuenta del día 4 que sería Netzach de Geset, ¿no? Netzach de Geset que en general sería la victoria en la misericordia o la victoria en el amor o la victoria en la manera de dar. Y una de las cosas que aprendimos y compartimos en, en otros grupos, que es lo que dice Maga, que me encanta cuando dice eso es brutal, bueno, realmente sí es brutal, hablábamos en una, en una para allá de las semanas anteriores la importancia del dar y cuando nosotros damos, damos. ¿Por qué damos? ¿De dónde damos? ¿No? Hablamos del tema, muchas veces, el tema de la sedaká. Y a algunas personas se les hace tan complicado dar la sedaká, pero realmente la sedaká es una manera de hacer justicia. La sedaká viene de la palabra sadik, ¿no? Como una raíz. Y eh, sadik significa justo. Y fíjate que solamente un justo puede hacer justicia y solo uno que hace justicia puede darse acá. Más atrás de eso, está, por eso siempre les decimos que es importante el estudiar para poder entender, eh, comprender. Después tenemos que hacer Teshuvah, que es la parte de reconocer. ¿no? Acuérdense que acá no es religión, es aprender a gestionar nuestra divinidad. ¿no? Entonces, el, la manera que tenemos de hacer los talleres, los cursos y todo lo demás es para que nos enteremos de cómo este es el tema, de que tengamos información, después que le tengamos de comprensión, podamos hacer esta cuestión de la Teshuvah, que tiene que ver con la, no es con rasgarte las vestiduras, ni decir, ay, pobre de mí, nada de eso, sino retornar a lo que sí es, ¿no? Hacer retorno, en realidad la palabra Teshuvah significa retorno. ¿Retornar a qué? Pues retornar al orden, retornar a lo que yo no sabía que sí era, pues entonces por aquí, ¿no? Entonces ese retorno es a partir de que puedas ir aprendiendo puedes retornar y luego tenemos el otro elemento precioso que es el aspecto de la tefilá que es la plegaria y para eso les recomiendo el libro de la plegaria del camino y luego de eso ya entonces puedes comprender en hacer la sedacá tenemos teshuvá tefilá y sedacá que son las tres bases o pilares de la redención, podemos decir que es la redención, vamos a centrarnos en, en, en polémicas, ¿no? Sobre todo en estas fechas, con todos los aspectos religiosos, pero el tema es que tú puedas tener una conexión con lo divino que tú eres. Este libro de xavier de Rab Daniel, que, que dice Un camino de Shalom y libertad, de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí, les súper recomiendo para que sepan de qué va el tema. Y Saudi nos decía que el shalom es complicado o, o está trabajando en pasos de shalom. Realmente Saudi está haciendo muchos pasos de shalom y ha tenido mucho éxito en muchas cosas. Creo que es, a veces se exige de más y está bien que sea exigente, nada más que vamos paso a paso. Así que bueno, Baruch Hashem por la vida de Saudi, por todas las chicas que están en el taller de lectura sanar el alma. Y todos los chicos que también nos escuchan. Pero bueno, para encontrar métodos, para encontrar Shalom, es Abiel. Ahora, ¿qué vamos a encontrar Shalom? Eh, hay, hay niveles de Shalom, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a entrar al escalón uno? Que es este, el 610 que Rand Daniel nos escribió en este libro de Sabiel. que dice? A ver si os voy a decir exactamente para no inventar cosas. 610 caminos de Shalom, condenados a ser libres, los caminos de Shalom están dentro de mí, o sea, cómo vas a, justamente hablando de la recién salida de Egipto y todo esto, no, que estamos haciendo pesas justamente también, así que, muchas gracias a las chicas, a Saudi y a Mara por comentar, muchas gracias a todas las chicas que están acá, y tenemos Teshuvah, tenemos Tefila tenemos el acá. Entonces decía con el tema del dar, redondeando el tema del dar. No, un, el dar no puede haber una, una persona que sea injusta y de. Y una cosa grave, grave, grave, gravísimo. El aspecto desde dónde doy y por qué doy. O sea, si doy para que se note que doy porque ay, soy tan buena, ¿no? O pongo mi cara de mascarita sagrada o, o soy tan dadivosa por las para la humanidad, ¿no? O sea, si tu dar es un dar que en realidad viene del egoísmo, viene de esta inclinación de que se note que estoy dando, de que se note que soy muy buena, de que se note que tengo mi máscara del santo, ¿no? Que se note que esto, que el otro, en realidad esta, este dar es un dar que no va a alimentar lo divino en que eres, sino al revés va a estar alimentando el lado de la clipa, el lado de la parte densa, ¿no? Así que, tenemos que ser muy cuidadosos en el dar, desde dónde doy, por qué doy. La única manera de que esto te cuente para divinidad, sacralidad o iluminación, algunos les gusta decir esa palabra, tiene que ver cuando das desde el amor. ¿Y qué es dar desde el amor? ¿Qué es dar desde el amor? que lo das no por egoísmo no para presumir sino sino lo das por porque quieres ayudar a los demás porque quieres compartir lo que eres lo que tienes y lo que tienes no eres tienes entonces ese dar es súper súper súper delicado fíjate que a veces puedes dar lo que sea un dólar diez dólares mil dólares cien mil dólares pero la luminosidad de tu, de tu dar tiene que ver con quién eres mientras lo haces. a mí Me gusta escribir siempre esto de cuando amas lo que haces, lo que haces te ama y se nota. Y a lo mejor le falta esa frase que no le completo, pero tiene que ver con desde dónde lo estás dando, desde dónde estás haciendo las cosas. Y tiene que ver con la honestidad tuya, con la coherencia, entre lo que piensas sientes y haces que tenga que ver con quien tú eres o sea la clave secreta es se lo voy a decir sé quién eres y en ese sé quién eres ve practicando ese ser quién eres vas estudiando vas comprendiendo vas practicando y ese ser ese ser quién eres va a ir mutando en más comprensión en más acción pero si estás en coherencia, vas a ir progresando muy rápido, en todos los sentidos, ¿no? Y ya saben, el, las señales de escasez, falta salud, falta dinero, falta amor, ¿no? Si tú tienes falta de salud, falta de dinero o falta de amor, segurito no hay shalom. ¿Por qué? Porque no puede haber shalom si te está doliendo algo. No puede haber Shalom si no tienes para pagar tu renta, tu luz, tu agua, tu teléfono, tu internet o lo que sea, ¿no? No puede haber Shalom si tienes problemas con tus vínculos. Entonces, ¿qué es la falta de Shalom? La escasez. ¿Y qué es la escasez? Eh, vacíos de luz, o sea, oscuridad, densidad. Así que, bueno, estamos trabajando, estamos trabajando, laborando en eso y haciendo teshubá, muchachas, teshubá, ¿no? pero la Teshuva viene a partir de la comprensión, así que para eso estamos haciendo el Taller Sanar el Alma, justo para estar sanando estos huecos, estos puntos de escasez, oscuridad, que nos um, alejan del Shalom. Entonces, entre más luz tienes, pues más Shalom Ay, porque ¿qué es Shalom? A veces lo mal traducimos como paz, pero no es paz, eso es muy chistoso. Realmente lo que es Shalom es completitud, plenitud. Esta completitud que tiene que ver con una completitud divina. los sentir y no nada más un, un aspecto emocional. Tenemos, y esto lo vamos a hacer elaborando acá en talleres taller de lectura de sanar el alma, pues cinco capas del alma, ¿no? Las básicas, Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh, el aspecto físico. Eh, ruach, el aspecto emocional. Y Neshama, el aspecto mental. Los demás, bueno, luego hablamos de eso. Pero en lo básico tenemos estas tres que estamos elaborando y estamos entrando en el pórtico de Adán justo para el nefesh. Así que bueno, estamos en el tema del nefesh, estamos en el tema de, ¿qué, qué, <ríe> hablando que dice Maga, ¿cómo, cómo se, cómo percibe tu nefesh cuando das, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Maga por abrir el tema del dar, que estoy de acuerdo contigo que es brutal. Y nada más pregúntense y pregúnteme y me pregunto y pregúntate, ¿desde dónde das tú? ¿Das desde el ego o das desde el amor? Si das el, desde el ego, realmente mejor agórrate, Porque no estás eh, eh, iluminando esos huecos de escasez. Nada más estás poniéndote una mascarita sagrada de, ay, cómo doy, soy tan bueno, ¿no? O soy tan buena. Así que seguimos. Si alguien quiere hacer otro comentario sobre lo que hemos visto en este taller desde hace cinco sesiones para acá, ahora es el momento. Y si no, ya vamos a seguir con la lectura. Eh, yo y eh, Adelante, para, para mí personalmente ha tenido mucho, eh, ha sido mucho eh, lo de, con respecto a la libertad, eh, a más libertad, a más luz, más libertad y a más libertad más sanar el alma. Eh, es como una una sucesión de cosas o de eventos eh, que yo he ido experimentando eh, con, con los talleres y con todo lo lo que me he ido viendo y y sin duda eso también determina eh, lo que estábamos conversando, lo que estabas hablando recién con respecto al dar. Eh, eh, no hay nada separado en el fondo. Yo eso eh, veo que no hay nada que sea aislado. Todo, todo se une finalmente. Porque como resultado tiene que venir el dar. O sea, es el resultado de, de más libertad, más sanidad, más luz, más todo. Inevitablemente uno da. Y y sin duda eh, me alcanza también eso desde ¿de dónde estoy dando eh, siempre tener eh, eh, lo digo por mí eh, la observación de, de cuando hago la seda acá desde dónde y para mí ha sido muy hermoso esto eh, dedicar a veces un momento a leer nuevamente a, a encontrar más más sentido a lo que vamos viendo pero lo que más me me ha alcanzado y que fue como eh, primordial desde que empezamos fue la palabra libertad. Cómo eso me ha llevado a ir en el fondo como increciendo, <risa> aumentando y y a ir sanando mi alma para para eh, encontrar este chalón que tanto eh, quiero, <risa> que anhela mi alma sin duda y que lo voy experimentando. Eso. Gracias Ingrid, gracias Ingrid. Fíjate que el tema de, del dar y que va relacionado también con la libertad y, y no podemos decir que taller de lectura sanar el alma está separado de todo lo que hacemos alrededor de que no ponemos de manera pública pero todo está concatenado y perfectamente sincronizado el uno es justamente estamos acá en el pórtico de adam no Hablando, vamos estar leyendo estamos leyendo esto y todavía ni abrimos el libro, pero bueno, gracias por la, las conversaciones. Um, Adam, como arquetipo, como pórtico, como decía Daniel, ¿cuál fue el punto de... cuál es el punto de quiebre en realidad? El punto de quiebre de Adam o de cualquiera de nosotros, el punto de quiebre es este deseo de recibir para ti. Está bueno que tengas el deseo de recibir. El Eterno nos puso a nosotros siempre el deseo de recibir. De recibir, recibir, recibir, recibir. ¿Pero recibir para qué? Recibir para dar. Esa es la clave. Recibir para dar. Tú eres una vasija que va a recibir, recibir, recibir. Y por eso de pronto dices, ¡Ay, hoy amanecí! ¿Con qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si hago esto? Para las habilidades que el Eterno te ha dado, ¿no? y desarrollar tus talentos, tus potenciales, etcétera, esas inspiraciones que te vienen de, ah, oye, por ejemplo, Ram Daniel, ah, hoy escribí un libro, y se ponen a hacer esos libros, esa es la inspiración que el Eterno le dio, algunos nos dio otras inspiraciones, ¿no? Entonces, así, cada uno lo que el Eterno nos dio, como habilidades y talentos, para irlas desarrollando, son inspiraciones que también tienen que ver con lo divino que eres, primero, con el deseo de hacer más, hacer más, hacer más, y, esto está bueno. Ahora, tú también tienes deseo de recibir y eso también está bueno. El deseo de recibir eso es a lo que el Eterno nos puso y ya que lo recibes, entonces hay que dar. ¿Por qué hay que dar? ¿Qué pasó, eh, qué pasó con el tema de recibir en, en Adán? ¿no? Recibía, recibía, recibía, recibía, recibía y recibía, pero no daba, era tanto, tanto, tanto, tanto su recepción, que se quebró. O sea, cuando tú recibes, recibes, recibes, recibes, y no das, te aviso que te vas a quebrar. Entonces la quiebra viene a partir de tu egoísmo. ¿Por qué no das? Pues porque eres egoísta, tan sencillo, no hace falta mucha revelación para eso, ¿no? Porque ese deseo de recibir para ti, te gana. Dijera mi sobrina, te gana el deseo por, de recibir para ti. Entonces, esto es lo que nosotros uh, tenemos que ir observando y dando, dándonos cuenta, que si tú recibes, recibes, recibes, está bueno que tú lo disfrutas y vivas en Dubái y viajes por el mundo y te vaya súper bien, ¿no? Pero ese recibir también es para dar porque si no lo das entonces si no das entonces te quiebras y entonces pues ya vienen todas las consecuencias de la ruptura no espero ser suficientemente clara y muchas gracias Ingrid, por tocar ese punto y fíjate decía Ingrid todo esto nos lleva a la libertad porque Imagínate la libertad, bueno Ingrid lo sabe, imagínate la libertad de, de, de dar, ¿no? Que por ejemplo, Ingrid, que da y entonces esa libertad es como decir, ¿te hice espacio para recibir más, porque es mentira que si tú das, te vas a quedar con ese vacío. ¿Ves cuál, cuál es el problema que cuando nosotros no queremos dar? Es porque digo, ay, si me quito esto ya no lo voy a tener, cuando en realidad es, haz espacio para que te quepa más, y entre más das, más expande tu vasija, o sea, nos falta inteligencia y sabiduría para ir gestionando esos temas, así que bueno, muchas gracias Ingrid, muchas gracias a todas, vamos a, si no hay alguien que quiera comentar otra cosita, alguien más, entonces vamos a, a seguir leyendo, página 105 de mi libro impreso, no, si es la, no sé si es la 107 del de, libro digital, y quien quiera empezar a leer, levante manita y abra su micro. En Donde este dice... Hay que aprender a pensar, el árbol de los deseos. Sí, ¿Leo? Gracias, sí, claro, gracias. Hay que aprender a pensar, el árbol de los deseos. Era un viajero que iba de uno a otro lugar a pie, y entonces le tocó atravesar un bosque. Estaba cansado, hacía mucho calor, y de pronto vio frente a sí un árbol enorme, frondoso, un árbol peludo y espeso, que hacía una sombra preciosa. Agradecido de su buena suerte, se apoyó en el tronco del árbol, se recostó a descansar un rato y reponer fuerzas, mientras el sol, se, mientras el sol ardía en derredor. Respiró hondo, cerró los ojos, y se oyó decirse en silencio, Qué bien estaría si tuviera ahora aquí una cesta de frutas frescas y de pronto también pan y queso, con que calmar mi hambre. Y, tan, y tanto hambre sentía y tanto no tenía otra cosa que hacer, que con los ojos cerrados se imaginó la cesta que le haría feliz. Y vio el pan de centeno aún tibio y quesos blandos y duros y, ap y apreció las lágrimas heladas que resbalaban por la piel del mango y la papaya. Y en un momento algo, algún sonido del bosque quizás llamó su atención y entonces abrió de repente los ojos y como una ráfaga de irrealidad rozó su rostro cuando vio ante sí exactamente la cesta que acababa de desear e imaginar, apoyada sobre un tronco a su lado y se alegró muchísimo y comió del pan y del queso y de las frutas y tanto se regodeó y sintió deleite que se dijo Ahora solo faltaría un buen vino para acompañar el final de esta cena maravillosa. Y se imaginó bien claro ese vino blanco francés, bien refrigerado y en copa bombé. Y cuando abrió los ojos de nuevo, allí mismo estaba la botella de aquella exacta cosecha, moderadamente fría, y a su lado la copa bombé, rompiendo en, en su cristal pristino los rayos de luz que la encontraban. Y el viajero se dio a pensar para resolver la incógnita de tanta gener generosidad. Y recordó haber leído u oído alguna vez algo que se le había antojado, eh, leyenda, que hablaba de árboles de los deseos. Más nunca antes se había topado con uno, ni conocía a alguien que hubiera tenido tal fortuna. El descubrimiento le llenó de gratitud y curiosidad. El sol aún ardía por doquier. El calor era insoportable. Se tendió bajo el árbol y deseó intensamente sombra refrescante e imaginó que unas nubes cubrían al sol y apenas se alcanzó a ver cómo presurosas acudían de ninguna parte, dos nubes y cubrían para él el sol. Así las cosas no estaba apurado y pensó que este era un excelente lugar para quedarse a descansar y disfrutar hasta la mañana y entonces reanudaría su viaje. Empezó a caer la tarde, la brisa se hizo amable y al abrigo del árbol frondoso del viajero experimentaba momentos de felicidad genuina. El silencio, los aromas generosos que subían de la tierra y cuánto se le ocurriera pedir, provisto que estaba bajo un árbol de los deseos. Entre tales delicias empezó a hacerse la noche y sus tinieblas empezaron a vestirlo todo. El viajero se acordó entonces que tiempo atrás había oído en una posada cerca de tigres y acaso otras fieras salvajes en esta zona del bosque. Y claro, empezó a arrepentirse y en su mente empezaron a repiquetear signos de exclamación. No, debe, no debería haberme quedado aquí. ¿Dónde puede venir de pronto un tigre y devorarme? Y la noche se cerró sobre él y los sonidos del bosque y los tigres conjeturales y el viajero temblaba de miedo. No debería haberme quedado aquí. Ay, por favor, que no me ataque ningún tigre. Y saltó sobre él un tigre. Y se lo comió. No hay árboles de los deseos, hay un mundo de los deseos, y más que de los deseos de la imaginación. A la postre, siempre me toca elegir entre los caminos que se ofrecen a Adam, y el camino nos enseña a dónde lleva cada opción. Muy bien. Gracias, Ingrid. ¿Quieres comentar algo sobre esto? ¿O alguien más quiere comentar algo sobre esto? Eh, yo. Adelante, Clau. Eh, bueno, yo o para mí entiendo que realmente cuando deseamos algo desde dentro, desde nuestro corazón, eh, pues vamos a tener o se nos van a, a cumplir más fácil esos deseos. Eh, no es simplemente eh, pedir y pedir y así como que lo quiero sino desde lo más profundo de, nuestra, de nuestro corazón y de la más profunda conexión con el Eterno. Gracias, Clau. Fíjate que esto me recordó, muchas gracias, Claudia. Esto me recordó un pasaje que no sé dónde dice, pero en los libros de las plegarias lo leemos muchas veces, que dice, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. O sea, el eterno abre su mano y satisface el deseo de todo ser vivo. Ahora, el deseo no tiene nada que ver con el quiero, porque como decía Claudia, es un deseo profundo. Y es lo mismo cuando hablamos de la sedaca y el tema del dar. Cuando digo, ay, voy a dar, ¿de verdad es algo que viene desde lo más profundo de tu corazón o estás siendo hipócrita que da bien al dar? Si estás siendo hipócrita queda bien, mejor guárdate el dinero o guárdate el saludo, o guárdate lo que quieras, porque realmente lo que estás haciendo es oscureciéndote si lo haces desde ahí. Y estos deseos, este deseo, conforme más te estás apegando a, al, al eterno, este deseo cada día va más en orden en coherencia con, la divin con lo divino en que eres, se va pegando más a tus partes de la inclinación al bien, que vamos a ver luego, más adelante, acá en el libro de la Daniel y va siendo más luminoso, ¿no? Así que, muchas gracias, adelante Zaira. Me gustó mucho, cuando cuando respira hondo y cierra los ojos, y dice, ¿qué bien estaría así? Entonces, a veces, nosotros cuando deseamos las cosas, lo como expresamos ese deseo de todo lo que podemos tener sin emitir ningún juicio. Y más adelante cuando dice, no debería haberme eh, quedado aquí, ¿no? O sea, ya empiezas como a enjuiciar la posición en donde estás. En el inicio del relato habla de, de las cosas que veía. O sea, como todo era bonanza, y el sol, y todo se le concedía. Entonces no tiene en el momento en que llega la noche, en que te empieza a dar temor, o sea, cuando tenemos nosotros problemas, es cuando empezamos a entusiarnos y decir, es que si de, en lugar de haber hecho esto, debía haber hecho aquello, es que no pude haber hecho, o mejor debí tal o así. Entonces, llega un momento en que nosotros mismos estamos cuestionándonos esas decisiones que hemos tomado. Cuando se le concedían todas las cosas al hombre, él estaba disfrutando de todas las cosas que estaban a lo largo de ti. El vino, las frutas y podía describirlas y es lo que nos ocurre en nuestro pensamiento. Podemos describir nuestros sueños y sentirlos como reales, pero cuando para volver a disfrutar lo que viene más adelante, tenemos que pasar la noche, por decirlo así, de un día a otro, es cuando llega el miedo y cuando vienen los entonces, y cuando el temor nos invade y entonces realmente esos temores los creamos igual que esos grandes deseos que tenemos. Es cuando realmente nos conocemos, o sea, podemos identificar cuáles son las cosas a las que más miedo le tenemos, pero no podemos ser libres de disfrutar esas cosas que sabemos que sí podemos tener para bien. Aunque todo, como tú dices, es para bien, realmente no disfrutamos todo lo que es para bien. Nos invaden temor, nos invaden, pero sobre todo nos invaden los juicios propios que vivimos en ese mundo de deseos que nosotros estamos. Viviendo. Gracias, Zaira, gracias, muy amable. Fíjate que ese, eso que comentas, Zaira, y también la lectura del libro de Rap Daniel Ginerman, Sanar el Alma, me recordó una palabra que siempre decimos, tanto Rap Daniel como yo decimos ahora cada hora, ¿no? Lo que hablas lo creas. Así que. Este, este deseo de su, y que se, era capaz de imaginar cosas lindas, como hablando del tema del arroz de los deseos, era capaz de imaginar cosas lindas, y esas cosas lindas se le manifestaban, ¿no? También luego, cuando vino la noche, fue capaz de imaginarse el tigre que se lo comía y se lo comió, y, y una vez leí algo así como, hizo que temía le aconteció. Realmente una de las cosas que más nos puede hacer que el tigre nos trague <ríe> o nos coma es el miedo, ¿no? El miedo es todo lo contrario del amor. El miedo, el miedo está en esta zona de, de oscuridad. ¿Y, ¿Y de qué viene el miedo? Fíjate, el miedo viene, entre otras muchas cosas que podemos hablar del miedo, viene de la falta de certeza. ¿La falta de certeza en qué? La falta de certeza en tu divinidad, en lo divino en que eres, en que estás conectado, conectada con esta parte divina que eres, que obviamente viene del eterno Creador y esto hace que nosotros tengamos miedo de las cosas que pasan. Cuando eres capaz de observarlo, siempre digo, el que es capaz de observar es capaz de mutar, eh, entonces no hay razón para tener miedo, no hay razón para tener miedo. Fíjense que esto de imaginar, me gusta la palabra imaginación. Y, y cuántas veces nos han dicho, bueno, desde chiquitos, de, no, no hablaban que los niños teníamos, ay, con mis amigos imaginarios y la imaginación y todo, y fueron quitando el tema de la imaginación eh, como si los niños nos dijeran que estaba muy mal imaginarte, ¿no? Pero al revés, el tema de la imaginación es esta capacidad que tienes de acceder a estos... Puntos abstractos en los que puedes conectar el deseo profundo para hacer tal cual abra cadabra. Entonces, la imaginación, el deseo, la palabra, el amor, ¿no? Es lo que va a manifestar en tu realidad luminosidad o, o densidad, oscuridad o que el tigre te coma. Así que gracias, Aire, gracias las chicas que están comentando. Adelante, Ingrid. Sí, eh, otra cosa a mí que me, me alcanza, observo más bien, en, es de este, este viajero, cuando dice que respira un hicero, eh, lo, lo, lo, lo veo yo como que, como que entra en una profunda conexión consigo mismo también, porque es de lo que él, de lo que él eh, imaginaba, desde lo que él sentía. Y, y todo bien hasta, y eso me llama atención, hasta que recuerda, o hasta que se acuerda que el tiempo atrás había ido. Y, y lo asocio yo como a la referencia externa, a lo que viene desde afuera hacia mí, de estoy voy bien y de pronto mi mente divaga un ratito, producto de alguna situación, y se, como este viajero, y se acuerda que, que había tigre Entonces, eh, al momento, no pasó mucho, y, los, y el tigre vino. Entonces, eh, y ahí es donde yo asocio lo que dice, después pues acá el Real con con que siempre nos toca elegir entre los caminos que se nos ofrece que, nos ofrece, que se ofrece a la... Siempre tenemos la oportunidad, aún también, de en ese momento, elegir y volver a nuestro estado hacia reflejado, o sea, dentro de hecho nosotros nuevamente, y eh, desde ahí volver a manifestar aquello en el que estábamos. Eh, sin, sin dejarnos, eh, o dejarnos influir por aquello que está afuera. Eso observo yo, eso veo de lo que... De, Gracias, Ingrid, gracias. Sí, fíjense que la referencia externa, la referencia externa es una de las asesinas principales en este asunto. Um, y el título de este, de este apartado dice, hay que aprender a pensar el árbol de los deseos. O sea, aprender a pensar. Raf Daniel siempre nos, nos pone ahí como un has, hashtag, aprender a pensar. Y hace poco hizo un video donde comentaba ampliaba el, el significado de este de esta frase que él usa mucho y al aprender a pensar no tiene algo no tiene que ver con tu mente brillante no con tu capacidad de gestionar eh, pensamientos analíticos o lo que sea ni con tu cerebro derecho ni con tu cerebro izquierdo ni con humano y con tiene que ver con el aprender en la práctica, o sea, practica la luz que eres. Fíjate si estás en, no sé, alguien, alguna vez les ha pasado, que hay una situación y personas se ponen en crisis en todo un drama o una situación conflictiva por lo que está pasando. Y tú puedes estar a lo más tranquila, o sea, diciendo casi, ay, ¿por qué están haciendo tanto drama, no? O sea, un sismo, por ejemplo, yo trabajo en un edificio de siete pisos y teníamos una compañera que se movía tantito el edificio y ella ya estaba en la zona de, de segura, ¿no? Donde está el mar, la marca esta de zona segura en sismos. Bajaba siete pisos, no sé cómo hacía, pero bajaba rapidísimo. Y había otras personas que sin ser, en, sin ser irresponsables, siguiendo el protocolo de seguridad y demás, pues sí, estamos haciendo haciéndolos caminando los pasos para seguir el procedimiento y todo esto, pero en tranquilidad, o sea, realmente, realmente, le platicaba a mi hermana que está de visita en el puerto de Veracruz, le estaba platicando a mi hermana que a veces nosotros hacemos un drama de cosas que no tienen ningún sentido. Pero, pero, ¿por qué estamos haciendo un drama de cosas que no tienen sentido? Porque no tenemos esa certeza de que estamos viviendo en otro entorno. Por ejemplo, han pasado situaciones de crisis, ¿no? Crisis eh, sanitarias, crisis económicas, hablando de esas dos nada más por ahora, y a y algunas personas, pues, no les pasó nada con eso, ni en la economía, ni en la salud, ¿no? Y dicen, no, pues... ¿Por qué hablan de esas cosas? Porque cada quien vive, realmente, cada quien vive el mundo que es capaz de evocar, ¿a partir de qué? De su deseo, porque, porque también eso que rechazas, como, como Ringo, ¿no? aquí saludando a Ringo, también eso que rechazas se convierte en un deseo. Les han, ¿Han oído personas que están este, rechazando tal tema? No voy a hablar de, de un tema, ¿no? Pero soy anti algo. Bueno, eso que rechazan, realmente con su propaganda parece que lo están fomentando en lugar de rechazarlo, o sea, y, y, y entonces estás evocando esa cosa que según tú no quieres, pero la verdad que si no la quisieras ni siquiera la estuvieras quejándote ni rechazando ni nada, o sea, vamos a ir más adelante en, la, en, el, mundo de la, en el mundo dual, ¿no? pero bueno, vamos a ir más adelante con esto. Y si alguien quiere comenzar a leer, en la página 110, donde dice, bien, muy bien, malamente bien, no existe el mal. ¿Quién se anima? Si quieres, puedo leer. Sí. Ofe, gracias, muy amable, sí. te agradezco. Eh, bien, muy ¿Si bien. Si pones tu cámara, mejor. ¿Perdón? Si pones tu cámara, mejor. Sí, claro, sí, sí, sí bien, muy bien, malamente bien no existe el mal tratamos de entender el proceso de la creación de Adán para entender de qué se trata esto de ser hombres saber del hombre primordial para saber con qué contamos todos los hombres estamos al final del sexto día de la creación y del primer capítulo de la Torah leemos y fueron, fueron serán completados los cielos y la tierra de todas sus huestes en el mundo abstracto Justo antes de esto, leemos que vio el Elohim, todo lo que hizo en estos días, y aquí que esto, meot, um, di, di, muy bueno, meot, um, que traducimos aquí por muy, se construye con las mismas tres letras de Dan Ots, podría ser hombre bueno lo que veamos allí en apenas un guiño. Hasta ahora cada etapa de la creación fue sucedida de una evaluación y vio eh, Elohim que es bueno, que es bueno. Recién ahora, tras la creación del hombre, ve el creador que lo que hizo es muy bueno, muy en el sitio y con las letras de hombre. Todas las criaturas que creó a Hashem previo al hombre son bien o buenas. De modo simple, son creadas a un mundo bueno y carecen de instinto de mal. No distinguen entre mal y bien. En el sexto día, tras la creación del hombre, dice la Torah que vio el Elohim Toh Meod bien, muy, bien, muy, bien, en cantidad o con gran énfasis. Dice que Rabbi Itzahak, Abar que es en esta expresión Toh, alude al instinto de bien en tanto Meod muy. Ese punto en que la abundancia desafía al equilibrio, alude al instinto de mal, el mal concebido como la pérdida de la medida justa de todo, como la rotura del equilibrio de el mal entendido como una sustancia intrínsecamente opuesta al bien, sino como la desmesura, como la y hipris de los griegos. Provisto que la naturaleza de todo es bien, el mal es la desarmonización del bien. Digamos, la banana es muy buena alimento, su rico contenido en minerales y vitaminas la hace muy beneficiosa para la salud. Podemos concluir fácilmente que la banana es bien, pero si alguien comiera un gran meoz de bananas, si alguien comiera muchas y muchas bananas y nada más que bananas, probablemente el exceso de potasio, que es en su justa medida, es imprescindible para el organismo podría alterar la palpitación de su corazón y provocarle severos trastornos digestivos. Vimos que banana es bien, ahora vemos que banana meo es mal. La desmesura, la híbris, es el mal. Todo el, todo el bien y toda la completitud del hombre, todo aquello que con Adán cuenta para poner su mundo a funcionar y, y poblar su vida consciente de deleite, ya está en la realidad del hombre desde siempre. El hombre va a recibir una mitzvah, eh, un precepto, una orden divina que le prohíbe consumir de un producto específico, de suyo. El hombre ya tiene albedrío, tiene capacidad de elegir, de hecho, va a elegir transgredir la prohibición. Dice el Rambam Maimonides, es su guía de los perplejos, que es el ce cejel, la mente que es el creador infundió en el hombre antes de que el hombre cometiera la transgresión inicial. Es una mente completa que sabe discernir, creada con la impronta y de acuerdo a la semblanza de la mente divina. Y solo porque el hombre ya tiene esa inteligencia y capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, es que viene de la Torah y dice, Y ordenó a Shem el Elohim sobre el hombre que comiera de los otros árboles y de este no, Órdenes. Es posible dar solo a quien es capaz de comprenderlas, decidir cumplirlas y llevarlas a cabo. No puedes dar órdenes a quienes no las comprenda y no es sabio darlas a quien no podrá cumplirlas. El creador podría también sencillamente impedirle al hombre el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no lo hiciera. Nos enseña que el mérito de la abstención radica en que fuera elección libre del hombre que puede respetar el mandato divino u profanarlo, y que de ello va a aprender responsabilidad. Decir que en este momento, previo a comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, Adam ya tiene capacidad de elegir, es decir, que tiene libertad, y esa libertad presupone una elaboración de conciencia que le habilite a distinguir entre opciones, entre el bien y el mal en ejercicio responsable de su libertad de modo que Adán es libre y sabe distinguir entre el bien y el mal ¿Qué es entonces lo que agrega lo que modifica en su conciencia el acto libre de comer del fruto que le está prohibido Adán va a elaborar la conciencia de su libertad la conciencia de su conocimiento y de su responsabilidad y las herramientas que le van a señalar el camino será la vergüenza y la culpa wow. Gracias, Sofé. ¿Quieres comentar algo de ahí? Pues que de alguna manera hay, hay idealmente una conciencia que se va creando en base a estos... Bueno, aquí habla de que la culpa y la vergüenza en un momento dado pueden ser un límite posiblemente para que podamos discernir tal vez algo que no, no estamos haciendo en exceso, no estamos sabiendo gestionar la responsabilidad que tenemos... De poder, de poder tomar una opción u otra, ¿no? Lo que se diría como libre albedrío, ¿no? O sea, elijo responsablemente con conciencia, asumiendo las consecuencias de lo que estoy haciendo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? El ejemplo del, del plátano, ¿no? O sea, me puedo ir al exceso y pues obviamente me voy a colapsar e infartar, ¿no? Por, por no saber regularme, por no saber eh, manejar mis propios límites y no saber elegir. No sé. Gracias, Sofía. ¿Alguien más quiere comentar? Maga. ¿Nadie? ¿Por qué no comentan, chicas? Cuéntenme. Acuérdense que el taller no es monólogo de ahí de flores. Y tampoco no, se es examen. No, eh. en este, fíjate que. Taira, adelante. Sí, en la parte del. del... De la lectura anterior donde estábamos hablando del hombre, este que elegía, dice una frase que dice, siempre me toca elegir entre los caminos eh, que se ofrece nada Adam, pues al final esa parte de, de esta libertad para decidir es lo que nos permite nosotros eh, como manejar la culpa y la, bueno más bien tener la culpa dice aquí, te van a enseñar el camino y serán la vergüenza y la culpa. Entonces es como el ejemplo de los plátanos. En el ejemplo de los plátanos, comer uno o dos, pues son necesarios porque tienen nutrientes esenciales que te ayudan a cierto funcionamiento. Cuando nosotros sobrepasamos eso, que, ¿cómo decirlo?, esa abundancia o ese exceso en todas las cosas, al final nos van a provocar algo que va a desarmar. Tarde. Entonces, cuando nosotros decidimos como esto del dar desde el amor, cuando nosotros ya lo hacemos con un aumento, con un orgullo, con un deseo de tener o de ser observados, señalados, puestos en un altar y demás, es lo que hace que nosotros, como crucemos ese límite de armonía y en lugar de que nos sirva para nuestro beneficio, nos va a causar esta parte de la culpa o removimiento. O vergüenza, ¿no? Por, por sobrepasar esos límites. Dice que, que se les dio la oportunidad de elegir entre el fruto o, o tomarlo o no tomarlo. Pero cuando te dicen no lo hagas, es como cuando te dicen no te vayas por el camino. Y dices, a ver, ¿cuál camino dijiste? Y ya estás en el camino que no tenías que hacer. Entonces, este, este envanecimiento del orgullo al elegir esas cosas que nos aumentan el ego, es lo que nos desarmoniza. Y es como, tendríamos que verlo en algo tan chusco como el en arte de plátanos, ¿no? O sea, no puedes comer muchos plátanos, toda una penca de plátanos no la puedes comer porque bueno, de plano te va a doler la panza. Es lo que nos ocurre cuando nosotros decidimos una y otra vez aumentar nuestro ego para, pues para ser observados, para ser idolatrados, para ser más que alguien, para abusar de otro. Entonces, llega un momento en que esa desmesura o ese mal va a actuar en contra de nuestros deseos, que aparentemente pueden ser buenos, pero si están dictados, corregidos por el mal o por el ego, por el orgullo, nos van a causar ese dolor, esa culpa y esa sí, gracias. Eh... Zaira, fíjate que, tú dijiste que, tú dijiste que el dar en exceso era malo, o entendí mal? Sí, claro, porque cuando tú das, es lo que te decía, o sea, una cosa es dar desde el amor, que es lo que estábamos platicando hace rato, tú das desde el amor, pero es como cuando, cómo demuestras el amor, por un ejemplo, cuando abrazas mucho, por ejemplo, un bebé, un bebé abraza a la papacha, lo, lo fastidias. Entonces, en algún momento, esta parte que estábamos hablando de, de, de la cuenta lo hombre, tiene que ver que debe haber unos límites que de alguna manera nos rigen el, el dar hasta un punto donde no se convierta en desmesura. Sí, en equilibrio, en desmesura. Sí, sí, sí, un equilibrio. Y también, el, yo creo que la clave del tema desde mi punto de vista sería este este asunto de recibir para dar está súper bueno solamente que fíjate que también hay personas que eso también es un es un desorden que se quitan de lo suyo para dar a los demás y a lo mejor rap daniel no va a estar de acuerdo en esto que voy a decir pero primero tienes que dar a tu casa o sea, no sé si eso Dani lo va a corregir o no, pero desde mi punto, tienes que ir dando en tus círculos concéntricos, ¿no? Primero, en caso de los que tienen pareja, pues a su pareja y, y dar no nada más tiene que ver con dinero, tiene que ver con tiempo, atención, cariño, todo lo demás, ¿no? Y de ahí los hijos y de ahí la, la, los padres, los hermanos y así en círculos concéntricos hasta la comunidad y el mundo. Pero en ese, en ese es el punto del equilibrio que estamos hablando, justo que estamos haciendo este trabajo de la cuenta del hombre, para encontrar un equilibrio también en el tema del dar, en el tema del dar sabiamente, en el tema de dar equilibradamente conforme a tu posibilidad. Pero que obviamente, si puedes dar, hablando de dinero, si puedes dar 100 sin que sea un desequilibrio en tus finanzas, pero das 10 pues entonces ya ese es otro punto, estás en egoísmo, ¿no? Entonces, el punto sutil es lo que das, cualquier cosa, tiempo, atención, dinero, desde dónde, estás, lo, desde dónde lo estás dando. O sea, lo estás dando desde el amor o lo estás dando desde el ego. Eh, y con eso también vas a aprender el equilibrio. O sea, vas a saber bueno, sí, ahora, ahora sí, ahora no, ¿no? Muchas gracias, Aida. Adelante, Ingrid. Estaba eh, aquí algo que, me, que me marcaba, aquí me alcanzó. Dice: Todo el bien y toda la completitud del hombre, todo aquello con que Adam cuenta para poner su mundo a funcionar y poblar su vida consciente de deleite, ya está en la realidad del hombre desde siempre. Eh, eso me alcanza porque eh, finalmente eh, todo está. <ríe> y va más allá de. De, de lo que pensaba es que como que parece que y implíc estuviera implícito el transgredir también eso eh, basta que venga una orden para transgredirla pero quería leer algo que, que está bajito que habla acerca del meod que a mí me alcanzó mucho este meod que alude al instinto del mal se armoniza cuando se lo aplica a Marashen, como está escrito y amarás a Chen tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu meod. Con todo tu meod suele ser traducido por con todas tus fuerzas. Y alude también a todo aquello de este mundo con que cuentas. Tu riqueza, tu patrimonio, que usarlo en buenas acciones será acto de amor. Y creo que eso está muy ocio lo que tú estabas recién diciendo, Aide. Recién diciendo, eh, porque es desde dónde, desde el ego o desde desde el ser, desde, desde el amor y, y creo que ahí está eh, no, sé, pues, no sé, pero creo que puede ahí estar la diferencia entre, entre eh, la capacidad de, de transcribir esa, digamos esto, esto que nos viene a decir o seguir viviendo en, de manera como dice aquí, eh, a funcionar por la, su vida consciente de deleite y que ya está en la realidad desde siempre desde siempre, entonces eh, eso rescato yo de, esta, eh, de este capítulo. Eso. Gracias, Ingrid. Gracias, muy amable. Me encanta tu, tu comentario, lo cual me ayuda para decir lo siguiente. Yo, desde el punto que hemos visto que dar desde el amor, hay un dar desde el amor, lo que sea, es, no es desmesura. No hay desmesura. ¿Por qué? Obviamente que si te quitas todo lo, o sea, por ejemplo, una persona que ama a otra, ¿no? Si amar al otro significa denigrarte tú, o quitar el valor como persona, ya sea hombre o mujer, ¿no? Entonces no, no, no te amas tú, no puedes amar al de enfrente. Como dicen por ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si no te amas tú mismo, pues ¿cómo vas a matar, amar al de enfrente? Entonces hay un límite. En el, cuando, en el que tú puedes amar amar, pero no al punto en que te pierdas a ti por amar al otro. Entonces eso no es amor, eso ya se convierte en obsesión, con este, conexión compasiva y un montón de bloqueos que podemos hablar después. Lo mismo sucede cuando nosotros damos. Damos y tenemos que dar, como decía Zaira, desde una manera equilibrada, desde el, desde el amor. Y eso puedes, puedes dar un millón de euros si quieres, ¿no? Desde el amor, y es luminosidad para ti. Ahora, lo que dice Ingrid sobre que todo ya está, la verdad es que ya todo está. Y lo hemos hablado en otras instancias. Eh, nosotros estamos acá en el mundo de la acción, en el mundo de Asia, que es la parte más densa de, de, la, de la creación, del aspecto que, que el Eterno creó, ¿no? Creación como general, ¿no? Como el mundo de la creación el el malhut el plano físico plazo, plano denso tercera dimensión y el problema viene cuando nosotros desde nuestro avatar desde, desde nuestro nefesh nuestro ruach estamos pretendiendo queriendo alcanzar esta abundancia que solamente se aloja en justamente se aloja en la en la esfera de binna que es la comprensión que está que es bría que es creación entonces esta abundancia de cualquier bien, de salud, de dinero o de amor, está en los mundos superiores, como al, hablan algunos sabios. Está en los mundos superiores y es real y está en abundancia de todo. Ahí, y va a descolgarse poco a poco, a veces como un rayo se va a adivinar a eso y de Yesod a Malchum pero normalmente el circuito normal no viene recorriendo todo la, el punto hasta aterrizar acá el problema es que las personas queremos recibir desde el avatar a ver si me explico queremos es lo que pasa cuando estamos registros acáshicos aviso hago registros acá. este quieren mutar el fruto sin ver sin trabajar la raíz entonces el mango ese es el, mi ejemplo del mango que siempre digo. El mango que es el fruto va a ser mango porque hay una raíz, un tronco, unas ramas y unas hojitas que son de mango. Entonces va a expresar un mango, el fruto va a ser un mango. El problema es que las personas queremos dar frutos que no somos. Y ahí viene otro tema también, el tema que viene este aspecto de realmente no eres quien eres cuando estás andando en el camino, parece trabalenguas. Tenemos que estar siendo quien somos en total honestidad, coherencia e integridad con nosotros, no con el vecino, ni con la vecina, ni con el pastor, ni con el rabino, ni con el sacerdote, ni con el quién sabe quién ni con mi papá, ni con mi mamá, en coherencia contigo y en coherencia o sea, no te alcanza la comprensión de lo divino que eres y en eso andas siendo y haciendo y eso que andas siendo y haciendo va a ser mucho más luminoso que estar poniendo tu mascarita sagrada o tu título de quién sabe qué, de pastor, de rabino, de lo que sea para hacer o dejar de hacer tal cosa. porque en la tercera dimensión solamente estás manifestando ya como quien dice ya para lo que te alcanzó. No sé si logra explicarme con eso. Alguien que me traduzca. Digo no, no, no, no, no. Más o menos, más o menos. <risa> <¡Nayel>! <risa> más o menos. Hay más o menos, hay más o menos. Tú debes de saber claro. perfectamente de qué habla Nayeli. Sí. A ver, Ofe. Bueno, eh, creo que para mí, digo, de lo que alcanzo a comprender, evidente son estos cinco niveles del alma, cuatro mundos superiores y pues ya lo que está en mi cuerpo ya es así, lo que ya urge limpiar, acomodar, o sea, la manifestación de todo lo que tengo sucio, mal acomodado y demás en esos otros mundos. Y creo que también una, para mí un fundamento importante aquí fue comprender la importancia de la coherencia porque yo no decía lo que pensaba, si me enojaba no lo decía, entonces una serie de cosas, y, y literalmente muchas veces fui en contra de mí misma, ¿no? Entonces creo que para mí, para mí, digo, hay muchísimos, muchísimas cosas de las que dices, todo me resuena, pero una cosa en la que últimamente me, me tengo muy presente cada vez que estoy tratando de cacharme, en qué estoy pensando y desde dónde estoy eligiendo y, y qué estoy, como dices tú, siendo mientras hago lo que hago. Y si estoy siendo coherente, porque creo que no, y, y ser coherente en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier espacio que tiene que ver creo que con honestidad e integridad, ¿no? De ser lo que soy y creo que pues eso es lo que más, en este momento es lo que más quiero y evidentemente pues Seguir trabajando los acá, chicos, para llegar a las raíces, ¿no? De, de desde dónde estoy manifestando la realidad que tengo y aún debo de, de, de limpiar y acomodar, ¿no? Gracias, Sofía. Mira, quiero este, hacer un comentario. Entonces, tú dijiste, para quitar lo sucio que tenemos. A ver, vamos aclarando. Tengo noticias, no tenemos ¿Tengo? nada sucio. No tenemos ah. nada sucio. Porque, mira, realmente no es el que esté sucio. ¿Ves cómo también todo esto, el tema de la religión, el dogma y todas esas tonterías, nos han enseñado que somos una mugre? Y no. Porque sí, todos indignidad los días... permanente, indignidad no, permanente, sí. A ver, voy. Porque todos los días le, leemos una. Decimos. Bueno, decimos, no leemos, decimos el Mudani, que decimos el alma que tú me has dado oscura, ¿no? Entonces. Bueno, no, en las plegarias más bien, de Loda, no es eso. Pero en el bodanoenses, pero decimos, el alma que tú me has dado es pura, o sea, el alma es pura, toda el alma, el alma es pura, Lo, está como tapada con la clipa, con la energía negativa, que tenemos que ir, ¿cómo se quita eso? Iluminando, o sea, ¿cómo se quita la oscuridad? Iluminando, ¿y cómo vas a iluminar? Comprendiendo, comprendo, hago teshubá, hago licila hago ser acá, Quito comprendo, hago te chuba, hago te fila, hago de acá, quito saclepa. O sea, es tan fácil, cuesta tanto entender eso, pero el alma en realidad no, no en sí, lo que hace el alma es estar atrapada en eso, pero no es que tenga sucionada como tal. O sea, tú eres, tu alma es pura. Entonces, ¿ves? Esa es una cosa bien tremenda, bien grave. Así que, ¿qué más iba a comentarles? Todo el tiempo, eh, Ofe dijo algo de todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, 24-7, dijera mi amiga Gris, 24-7, tenemos que estar iluminándonos. O sea, no al vecino, a ti, que nadie se entera, a ti, que le importa? A ti, todo el tiempo. Porque ese todo el tiempo es quien realmente eres. No nada más vamos a hacer este este aspecto de luminosos cuando entra el Shabbat, por ejemplo, ¿no? O cuando ay voy al taller y entonces ahora sí ya. No, no, no. Si no estuviste todo el día iluminándote, eh, no te digo que estés en tu biblioteca todo el día, pero observando, observando tu incoherencia y mi incoherencia bueno, por aquí no era es por aquí, por aquí no era, es por aquí entonces llegas a un punto en donde no es porque entres al taller ya va a pasar algo o sea, va a pasar algo por quien tú eres no por el taller adelante, Naye. gracias si sí, yo me quedé pensando con referencia a lo que decía, creo que lo dijo Ofe, de que Uh, entendí algo así como de todo la, uh, lo feo, algo así, y yo, por ejemplo, um, cuando me observo, o sea, todavía hay cosas que no me gustan, o me cacho haciendo o pensando cosas que no me gustan, y algunas veces he querido rechazarlo, pero después digo, es que ¿por qué tengo que rechazarlo si también forma parte de mí? y no me gusta, o sea, luego digo realmente no me gusta lo que estoy viendo pero pues soy yo, <ríe> o sea, es como mi lado oscuro entonces, no sé si estoy bien o mal, pero creo que también hay, um, ahí entra la, la teshuva, no o sea, creo sí, que vale. porque, porque si sí, de repente yo todavía la la riego feo, o sea, me equivoco muchas veces y me enojo, o sea, me enfado conmigo misma porque digo, "Ay, ¿por qué todavía no puedo en esto, no?" Y entonces ahí voy de nuevo y y pues a arrepentirse, ¿no? Porque pues no que, creo que es parte de, ¿no? Sí, o sea, de verdad, pero tampoco es, o sea, ya no lo veo como en la religión de que decía Ay, no, esto es malo, o el diablo me pone malos pensamientos, o es del diablo, ¿no? Porque digo, pues, también es mío, o sea... Pobre diablo, me... echándole la culpa. <risas> Ajá, entonces, así soy, ¿no? O sea, no rechazarlo, más bien como integrarlo, no sé cómo sería ahí esa parte. Fíjate que yo creo que en mi propia experiencia, les voy a contar que no se entere nadie, ¿ok? En mi propia experiencia es esto de darte cuenta es maravilloso es cuando se te ilumina el punto ciego tenemos puntos ciegos algunos tenemos unos puntos ciegos tremendos no entonces cuando te das cuenta no se trata de rechazar sino de iluminar justamente iluminar voy a repetir cómo ilumino, te llevar te filase, de acá qué quiere decir quitar la clipa no entonces um, el hecho de que nos podamos dar cuenta, eso ya es una ventaja maravillosa. Porque, porque la verdad, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta? O sea, por ejemplo, semana pasada, estuve haciendo una teshuvah de un tema y me di cuenta de algo que pasó conmigo cuando yo tenía 19 años. Y imagínate, apenas me estoy enterando. <risa> o sea, mi punto siervo era tan amplio. Que eso pasó cuando ya tenía 19, pero 53, hagan sus cuentas. Entonces, ¿cuántos años pasaron para que pudiera darme cuenta? Y podemos decir, ay, pero ¿por qué no se dio cuenta hace 20, no? No, pues no, me di cuenta apenas y dije, ouch. Así que. para Parú que nos da esa posibilidad de darnos cuenta y, y no para rechazar, sino para iluminar así que está muy bueno que nos muy bueno que nos demos cuenta, eso es o sea, maravilloso es, es, perdón, entonces ese es iluminándolo, haciendo teshu, bate, fila y sed acá, o sea no es rechazándolo, y si ya te diste cuenta, trabajándolo en eso para que se ilumine Sí. exacto okay. darte cuenta y darte cuenta, bueno a ver esto qué estoy haciendo, qué pasó, por qué para qué y todo esto, no y la verdad que yo dije ay Imagínate, cuando pasó eso, yo tenía 19 años y apenas me estoy enterando. Y, mmm, no, pues ya, me falta. <ríe> Por eso decimos hasta los 120 años y más. Así que bueno, adelante Magda. Hola, buenas noches. Uh, ahorita que eso comentó Naye, se me vino así como un flash a la mente lo que una vez comentó esta Ceci. Bueno, con, con Ceci, un, Ceci, la de limpiezas energéticas, un saludo. Creo que está en este grupo. Me encantó algo que ella dijo: este, dijo algo así como no, no podemos quitar ciertas energías, ¿no? sino armonizar. Y yo digo que también, como lo que dice Naye, de, de integrarlo hacia nosotros, lo que he venido entendiendo es que el avatar viene a también a tener experiencias. Y lo que puede ser bueno, no tan bueno, ante los ojos o la percepción que es muy variable de, de cada individuo, pues nos ayuda como a llevar esas experiencias de alguna manera. O sea, tal vez lo que no nos gusta es lo que también muchas veces nos ayuda como a pasar el, el bache, ¿no? Por, por ciertas experiencias. este Otra de las cosas que que estaba leyendo Ofe, algo que, que me resonó así, ¿no? Fue que dijo, no es de sabios dar órdenes donde no las van a seguir. Y muchas veces eso a mí, a mí me, me reflejó como el, el desgaste a veces por convencer, por ayudar a otras personas que su vasija todavía no es... O sea, preocúpate por ti en ampliar tu vasija, en lo que poco que te dé Hashem. Usa la energía en ti, en ti, en ti. ¿No? O sea, es, esto a mí como que sí me zumbó así. Gracias. Gracias, Magda. Sí, nosotros ya sabemos a nuestros grupos que tenemos que saber, osar y callar. Y no andamos de samaritanos ni andamos haciendo... Proselitismo, ni mucho menos. Las personas que resuenan con lo que tú eres y te pregunten, le sueltas la sopa, así como va, sin mercy. <risa> ya, ya está, ¿no? Pero si no te están preguntando, pues la verdad, ¿para qué? Porque no te van a poner atención. O sea, la verdad, o sea, cuando viene alguien y te está diciendo, ay, estaría bien que tú hicieras, ¿de veras pones atención tú? O sea, ¿tú tú pones atención en eso? Yo no. ¿Por qué? Porque no tengo ese, hablando del deseo, no tengo ese deseo del tema que la otra persona pretende decirme. ¿Me estoy explicando? O sea, suponiendo que te digan algo tan simple como, ¿y qué tal si te dejas el cabello rojo? Y tú así como... O sea, no entiendo que, a qué viene el tema del cabello rojo, si yo lo tengo negro. O sea, probablemente es una tontera, pero sí viene a gente a decirte cosas que para ellos es importante, pero no para ti, porque a lo mejor no es tu tiempo. ¿Me estoy explicando? Hay que ser muy sabios en cuándo decir, cuándo callar, qué comentar. Por ejemplo, ahorita estamos en una época... Donde están en los países de América, ¿no? Donde está con esta situación religiosa todo lo que da. Pero yo no les digo nada a nadie. O sea, los idólatras, no, yo no les ando diciendo que sí, que no. O sea, piensa lo que quieras, haz lo que quieras. Si vienes a preguntar, ya te digo. Pero de ir a componer el mundo, no, no, no. Compon tu mundo y vas a vivir en un mundo que resuene con tu mundo. Me encantó esa frase. Lo voy a escribir. Compón tu mundo y vas a vivir en un mundo que resuene con tu mundo. ¿Ya les ha pasado que hay situaciones conflictivas en las que tú te la vives como si estuvieras en un oasis y todos los demás están batallando? Porque tú estás viviendo, vibrando en, otro, en otra percepción y todo depende de la percepción. Realmente, sanar el alma, se llama el libro de Rap Daniel, y alguna vez hablé con él sobre eso, que no se sana nada realmente sino lo que vamos a tú, es la distorsión en la percepción de las capas del alma todo se trata del observador la distorsión en la percepción de tu alma de tu nefes, de tu ruach, de tu neshama y como alguna vez hemos hablado, no sé si aquí, no sé dónde, pero como la nechamano Mano, que va, nos arrastra al taller de lectura, <ríe> nos arrastra al taller de lectura para que vayamos aprendiendo un poquito más, para que podamos hacer techuga, para que podamos hacer tefilá, para que podamos estar acá y podamos quitar la clipa y armonizarnos un poquito más cada vez. Así que bueno, chicas, lo vamos a dejar hasta aquí quieren comentar algo más o ya cerramos, las invito a adquirir los libros de rap Daniel Hinnerman y alguien tiene por ahí la plegaria del camino para que la haga como cierre de nuestra sesión de hoy. Hago una plegaria rápido y luego hacen la plegaria del camino. ¿Saudi, ¿tú ¿la tienes? Tu micro está apagado. La tengo aquí en el celular, ¿ves? permíteme. Oh, ay, bueno, no sé. la puedes decir. Entonces, vamos a. ¿Alguien quiere comentar algo del taller antes de irnos? ¿O ya hacemos la plegaria del cierre? Yo, yo rápido. De, de, Gracias, Mara. A mí me, me, me resonó mucho la parte de que es un mérito. El, el discernimiento, ¿no? Y eso va mucho de la mano con esa conciencia que vas adquiriendo, como dices, ¿no? O sea, que, que tu alma te va arrastrando, ya sea a cursos, eh, a todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, que, que nos compartes. Entonces, eh, ahorita fue bueno, en un ejemplo tan, tan sencillo, ¿no? Con la comida. Creo que ya habíamos hablado de eso, de, de cómo, eh, pues, el Eterno, cómo Hashem te, te dice, bueno, pues aquí están las reglas. Eh, tú sabes qué hacer, ¿no? Y ese discernimiento tan, tan, tan sutil, tan, tan consciente, que dices, va, o sea, de, de pronto cumplo, pues, ese precepto o esa regla, ¿por qué? Porque lo hago desde el amor, o sea, ya no lo haces con ese temor de antes, ¿no? Porque pues, yo me confieso que pues, cuando era católica, pues, te la, la verdad, te comprabas el, el programa de, no, pues, el temor al infierno, te van a castigar, y ya no, o sea, ese es, ese es como el temor a, a Shem ¿no? Pero un temor reverente, ¿no? Desde el amor. Entonces, ahorita ese discernimiento tan, pues tan sutil, tan, tan de conciencia, es, es maravilloso. Porque eso rige ya en toda tu vida, en todas tus acciones, en tus puntos ciegos, en tu teshuvá Y de ahí, pues, son los escalones, ¿no? Como dice ahí en el libro de Xavier. Quería compartir eso. Gracias, Maja. Gracias, muy amable. Sí. Sí, hay ¿Hay algo. Yo, no yo, yo. Eh, sí con referencia a lo que dijo Maga, con respecto a los alimentos porque también es algo muy sutil no eh, por ejemplo dices pues, bueno me echo un taquito de chicharrón no y por ejemplo aquí en, en provincia es muy dado a que te invitan los quince años y carnita te invitan un lugar y el puerco no y entonces la última vez que a una fiesta Quiero un puerco, pero no lo haces ni siquiera con pesar de no comértelo. O sea, porque yo dije, es que si yo me como el puerco, el cuerpo está todo cliposo, feo, inmundo, y pues es como que me estoy comiendo todo eso que me va a impedir seguir avanzando, no? Entonces ya es como que también de la conciencia y incluso si tú sí si lo haces también desde el amor y desde otro punto de vista porque ya no lo haces desde la religión en el que, ah, no lo como porque yo no creo en eso, ¿no? o no me lo permite mi religión sino ya es como desde otra conciencia desde todo lo que te estás comiendo y por qué te lo estás comiendo, ¿no? Así es gracias, Nayel, o sea, desde el saber del comprender y entonces haces muy bien. Gracias, Naye. Gracias, eh, chicas, por estar aquí. ¿Algún comentario extra sobre el taller de lectura sanar el alma? Pues ya cerramos. Muchas gracias, chicas, a Nancy, Eli, Joyce, Marce, Sarita, Paula, Maga, Claudia, Olga, Rebe, Ofen, Naye, Saudi, Maga, Claudia Ingrid, Zaira, Magdalena y todos los que... Lo van a ver luego en diferido. Muchas gracias por estar en el taller de lectura Sanar el alma que estamos haciendo en base a nuestro libro precioso Sanar el alma de Nataniel Hillerman. Les recomiendo que adquieran el impreso y también el digital si les hace fácil. Yo la verdad prefiero impresos. Este, me gusta leer así. Y vamos a seguir laborando en esto. Muchas gracias. Que esta este tiempo que vamos a tener entre este taller y el que sigue, pues que podamos seguir repasando lo que hemos visto y sobre todo practicando porque no estamos haciendo el taller para la biblioteca sino para que nuestro alma se libere un poquito más, se ilumine un poquito más, así que bueno te damos gracias a Shem por la oportunidad de hacer este taller de lectura sanar el alma, que sume los méritos de las chicas que estuvieron en vivo y que sume también a los méritos de las chicas y chicos que lo van a ver en diferido. Le pedimos en especial por la Daniel que les dé sabiduría, y entendimiento, conocimiento. Y que pueda seguir escribiendo los libros preciosos para alimentar nuestra alma y crecer más. ¿Y quién va a hacer la plegaria del camino? Aquí la tengo, ahí ya. ¡Saudi! ¡Saudi! ¡Adelante! Sí, okay. Gracias. Sea tu voluntad, Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, y conducirnos en paz y dirigir nuestros pasos en paz, guiarnos en paz, sostenernos en paz y hacernos llegar a nuestro destino con vida, alegría y paz. Aquel que se propone regresar, inme bueno, eh, aquel que se propone regresar inmediatamente, dice y regresa, regresarnos en paz. Sálvanos de las manos de todo adversario y enemigo que has hecho del que acecha de los bandidos y bestias salvajes por el camino y de todas las calamidades que puedan devenir y afligir al mundo y envía bendición en todas nuestras acciones Conc concédeme gracia bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos quienes nos contemplan y otorganos abundante benevolencia. Escucha la voz de nuestra plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Bendito eres tú, Adonai, que escucha la plegaria. Amén, amén. amén. Gracias, Saudi. Gracias. Fíjense que esta plegaria es la plegaria del Sidú. Yo quería que Saudi leyera la plegaria del libro. ¿Quién tiene oh, la plegaria perdón. del libro? Yo la tengo idea. Dame un segundo, lo voy a buscar aquí. Con razón es más tengo? larga. Ay, ya la encontré. Gracias, audio. Gracias, audio. Perdón. Aquí la tengo. La del, la del libro que, del Rat, ¿verdad? Sí, por favor. Okay, ya. Eh, sea, tu sea la voluntad ante ti, Haché nuestro Elohim y Elohim de nuestros ancestros, que nos lleves a Chalón y nos guíes hacia Chalón y nos conduzcas al Chalón y pongas éxito en nuestro camino para Chalón y nos arribes al destino anhelado para, nuestra para vidas buenas y alegría y Chalón. Y sálvanos de, mano de la mano de todo enemigo y de todo quien acecha en el camino y de asaltantes y bestias malas, y del miedo y del enojo, y de la vanidad y del odio, y de la necedad de todas las cualidades malas, y de todas las tribulaciones que se inquietan por venir al mundo. Y eleva nuestro deseo al tuyo, y ubica nuestro tiempo en tu lugar, y pon éxito en nuestro camino para bendición, y posa tu presencia revelada entre nosotros, y danos a nosotros, y en círculos desde nosotros, a todos a quienes amamos y bendecimos para gracia y piedad y misericordia en tus ojos y a los ojos de todos quienes nos ven. Y libera para nosotros bondades buenas, porque tú atiendes a la plegaria de toda boca con misericordia. Bendito tú, Hashem, que atiendes y recibes plegarias. Amén, amén. amén. Bueno, Hashem, damos gracias eterno por la plegaria que hizo Saudi del Sidur y por la plegaria que hizo Ingrid del libro de Ramdan el que se llama Plegaria del Camino, Versiones de Aviel y que así como como dice esta plegaria nuestra alma desde que salió nuestra alma de de tu, de tu trono del lugar donde haya salido cada una cada alma respa, de donde le toca que nos cuides y que nos lleves con bien en todo nuestro camino nuestro sendero y también en nuestra vida diaria que podamos andar en tu camino, podamos observarnos cada día en todo lo que nosotros estamos haciendo y que todo sea para bien. Haznos personas que podamos estar haciendo Teshuvah por medio de la comprensión de las cosas que estamos haciendo mal, no en el sentido de religiosidad, religiosidad ni dogmas, sino del de camino de Hashem, nada más. Así que bueno, que sean agradables las palabras de nuestras bocas, las intenciones de nuestro corazón, en nuestras plegarias y en los comentarios y en la lectura del libro, sanar el alma. Y que el que hace shalom en sus alturas, por su misericordia, haga shalom para nosotros y para todo su pueblo Israel. Y abrimos los micrófonos y decimos amén. Amén. Amén. Amén. amén. amén.